El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. África busca fuentes de energía renovable y ecológica. Al mismo tiempo, África está mostrando un gran interés en la energía nuclear. Sudáfrica es el país que cuenta ya con una central nuclear construida por Francia. Pero existen otros países, como Egipto, Nigeria, Zambia, que han firmado acuerdos con Rusia para la construcción de centrales nucleares en los próximos 5 a 10 años. Kenia y Sudán han firmado acuerdos ya con China, Ghana lo ha firmado con Japón, e incluso Uganda también últimamente está programando la construcción de una central nuclear. Al mismo tiempo, África apuesta por energías renovables y África cuenta con unos recursos increíbles para la energía renovable ecológica. La cuestión fundamental es que apostar por la energía renovable y el desarrollo sostenible significa cambiar el sistema económico, significa una gobernanza responsable y un marco económico favorable. Uganda y, y, y Etiopía cuentan con una energía hidroeléctrica importante. Eh, Uganda cuenta con dos centrales hidroeléctricas en Cowen Falls, al sur de Jinja, y en Bujagali Falls, al norte de Jinja, y está construyendo su tercera central hidroeléctrica en Karuma Falls, norte de Uganda. En Etiopía sabemos que la gran central hidroeléctrica de Renaissance, en el Nilo Azul, está ya en un 60% construida. La energía eh, eólica también se está desarrollando en Sudáfrica, en Kenia, en Tanzania, etc. Y lo mismo con la energía solar, que se está desarrollando fuertemente, sobre todo en Sudáfrica, Nigeria, eh, Ghana, Tanzania, Kenia, etcétera, y muchos países. Apostar por esta energía y por un desarrollo sostenible significa cambiar el marco y el sistema económico. Lo urgente es apostar por un desarrollo sostenible y por una energía renovable para la mayoría y no apostar por el lucro económico de una minoría que aumenta sus cuentas bancarias en los paraísos fiscales. La responsabilidad última dependerá no de los gobiernos ni regionales ni extranjeros sino de la participación activa y responsable de la sociedad civil.